Vamos a compartir la conexión a internet de nuestro móvil. Accedemos al menú Ajustes. Seleccionamos Punto de acceso portátil. A continuación, activamos el punto de acceso portátil y configuramos la conexión. Una vez hecho esto, confirmamos y ya podemos volver a nuestro escritorio del móvil.